mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda nuestro Señor Jesucristo, esta parte me encanta porque eh, nuestro Padre, eh, pues todo lo conoce, todo lo que eh, acontece en nuestras vidas, nuestra forma de vivir, lo que hablamos, lo que escuchamos eh, la idea principal que tenemos acerca de la comunión de no, con nuestro Señor Él conoce todo y a Él no podemos engañarle Podemos engañar tal vez al hermano, al pastor, a la gente del mundo Podemos ponernos una, una, este, una máscara Pero o sea, el Señor es el único que sabe todas las cosas, amén Y pues esta, esta parte de la palabra pues me ha quedado eh, muy grabada y, y yo sé que eh, lo único que tenemos que hacer conforme a la voluntad del Señor es buscar eh, la aprobación de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, eh, hermanos, para eh, empezar este, este culto a nuestro Dios, para gozarnos, para glorificar su nombre y para eh, entregarle estas ofrendas eh, que traemos en nuestros corazones, eh, esos corazones limpios, esos corazones sinceros. Amén. Oramos. Bendito Dios de poder, en esta tarde, Señor, agradecemos, Padre, porque nos permites haber venido a este lugar, Señor, eh, con unos con corazones dispuestos, con corazones con cripto y humillados, Señor, reconociendo que Tú eres el Rey, que Tú eres el Señor de señores, Señor, que todo lo puedes, que todo lo sabes, Señor, y que para Ti no hay nada imposible, Señor. Te alabo, te glorifico, Señor, te exalto y así mismo, Padre, Permite que tu pueblo, Señor, se goce delante de tu presencia, Señor, que nosotros que somos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, nos glorifiquemos, Señor, a través de tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grande infinito en misericordia, Dios. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Gozamos en ti, Jesús. De gloria. Cole school Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. claro eres mi Dios, mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, susténtame con tu alma. ¡Gracias! Señor es a ti reconociendo tu amor Señor voy a adorarte a ti por siempre voy a adorarte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 todo Eres bueno, Jesús. Grande es el nombre del Señor. Porque no se saluda, se da un abrazo. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga su hogar. Gloria a Jesús. Él es bueno con nosotros. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Él está aquí. Él nos ama. No importa. Cómo estés, no importa lo que hayas sido, no importa cómo vienes hoy. El Señor te ama, ¿sabes? El Señor te ama. Dios es bueno. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Cerca llego de tu corazón que no puedo contener mi adoración. Tan enamorado de ti que no importa lo que el mundo diga de mí. Oh. Cerca llego de tu corazón que no puedo contener mi adoración. Enamorado de ti, que no importa lo que el mundo diga de mí. Oh. Cambias mi rumbo y te deleitas cuando paso tiempo yo contigo. Te daré adoración. Incomprendible que no puedas detener mi amor. Oh. Cambias mi rumbo y te deletas cuando paso el tiempo Yo contigo te daré adoración incontenible que no pueda detener mi amor Danza, danza que el Espíritu Que el Espíritu te mueva Que el Espíritu te mueva Soy llego de tu corazón Que no puedo comprender mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que Diga de mí oh. ¿Cambias? Cambias Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo Yo contigo te, ¿Te daré adoración Incomprendible que no pueda retener mi amor Danza, que el espíritu te mueva, danza. Danza. Que el espíritu te mueva, danza. Danza. Que el espíritu te mueva. Que el espíritu te mueva. Espíritu te mueva, danza, danza, que el Espíritu te mueva, danza, danza, que el Espíritu te mueva. Señor Dios es bueno y cantamos al Señor siempre con gozo con alegría si tú has nacido de nuevo todo lo que haces dice la escritura lo haces como para Dios todo todo todo y en este tiempo abra su Biblia allí en Colosenses capítulo 3 el versículo 23 dice todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor no para los hombres Amén. cantamos al señor en esta tarde y nos gozamos en su presencia vamos a cantar dice la escritura con la música del cielo vamos a cantar este canto gózate en la presencia de dios Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exhalar Tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertad Eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres por qué, Tú eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre, y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a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 Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Aleluya Tú eres grande Jesús Él es bueno, amén Dios es grande en nuestras vidas. Él siempre pelea la batalla por ti y por mí. ¿Tú lo puedes creer? Cuentan de ese Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo.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 Jehová de los ejércitos ¡Vamos con tus palmas! ¡Aleluya! Cuentando un Dios que hace maravillas no el poder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 Jehová de los ejércitos Vamos a gozarnos En la presencia de ese Dios Todopoderoso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 en el desierto peña de ore para todo el entonces columna de fuego tú en el desierto peña de ore para todo el sediento le llaman guerrero me llaman guerrero me llaman guerrero yo combat los ejércitos Me llaman guerrero me llaman guerrero me llaman guerrero combaten los ejércitos más mi guerrero oh, oh, oh, oh!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 no es mi guerra, sino la de Dios. Sin bala y trompeta, yo daré. No es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y la yo gritaré. Yo es mi guerrero. Oh, oh, oh. Es mi guerrero. Oh. Es mi guerrero, oh ves oh, oh, oh. mi guerrero, yo ves mi guerrero, oh con mi alabanza, pelearé, pues mi guerra, sí, la de Dios, Y danza y pandero yo daré, pues mi guerra, sí, la de Dios. Sin palo y trompeta yo daré, no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Me llaman guerrero, me llaman guerrero.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 Ejército Aleluya, abra su Biblia En la segunda carta a los Corintios Capítulo 9, versículo 10 Dios es bueno, amén Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10 Y el que da semilla al que siembra y pan al que come Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia sabes Dios es el que provee Dios es el que da y él siempre da una semilla para dar cuando Dios te da una palabra tú la puedes compartir él da semilla a quien al que siembra y la semilla no se come la semilla se, se siembra y cuando la semilla se siembra da un fruto vamos ahora por las ofrendas si tú trajiste una, una semilla, siémbrala al Señor, siémbrala al reino de Dios, que Dios siempre, siempre la va a hacer crecer para sus propósitos. Dios bendice este lugar, lo que tú, Señor, nos has dado, nos has entregado. Bendice a la viuda, al preso, al huérfano. Padre, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú levantes y fortalezcas la vida, la salud de todos mis hermanos y que juntos Señor podamos extender tu reino gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén ¡Vamos! ¡Aleluya! Yo sé que vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerás sobre mi ser. Los muertos vivirán, los enfermos sanarán, su reino se establecerá. encuentro contigo, jamás seré igual, despierta mi espíritu, despierta mi corazón, con tu amor Aleluya. Yo sé que vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerá sobre mi ser. Los muertos vivirán, los enfermos sanarán, su reino se establecerá. ¡Eh! Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta, despierta mi espíritu, despierta, despierta mi corazón. tu espíritu ven aquí ven sobre mí ven sobre mí he visto tu gloria he visto tu poder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 Ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí Aleluya, Dios es bueno, amén Vamos a orar por los enfermos, si tú tienes hoy salud dale gracias a dios hasta aquí dios ha tenido misericordia y señor hay personas que están convaleciendo señor hay personas levanta tu voz señor que están pasando un tiempo difícil de enfermedad y señor en el nombre de jesús yo te pido padre santo que tú levantes y que tú fortalezcas los cuerpos señor bendice el corazón de cada familia señor de cada persona. Señor, levanta la salud nuestra, de nuestros hermanos, Señor, de mi hermana Betty, de mi hermana Rosita Castillo. Gracias por la salud de mi hermano Eleno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús le damos gracias, amén y amén, Dios es bueno, tome su lugar, tenemos un tiempo de oración mañana, 6 de la mañana venimos a orar, los varones vengan dispónganse, Dios es bueno, de 6 a siete y media tenemos un tiempo de oración miércoles y viernes y tenemos reunión el jueves, no se olviden de estar en la reunión, el próximo jueves, hay palabra y queremos también agradecer a Dios porque el día viernes tenemos nuestra velada. Amén. Primer viernes del mes. ¿Cuántos están practicando el ayuno? Amén. Esta semana entramos en un tiempo de ayuno como iglesia y el día viernes entregamos este ayuno en la velada de oración si tú estás ayunando te estás uniendo al, al propósito de Dios y a lo que Dios nos ha marcado que hagamos como congregación amén Dios es bueno entonces este viernes tenemos velada también tenemos un tiempo de intercesión por la noche de 7 a 12 de la noche venimos a orar por las iglesias por las familias, por el gobierno venimos a orar por la delincuencia por el país, por tantas cosas que son importantes y que Dios nos ha encargado hacer. Somos administradores, administramos lo que Dios nos ha dado y una de las cosas que Dios nos manda es a interceder por todos los hombres. Amén. Si lo ha leído en Timoteo, es bueno, dice, le agrada a Dios que oremos, que intercedamos. Nos vemos en la velada el viernes. Y también eh, tomamos un tiempo de, de compartir un café, un atole, un pan. Venga, asista con, con su familia. ¿Quién quisiera traer un poco de pan el viernes? nadie Sus hermanos, eh, Tania, Julián, mi hermana Viridiana. Yo traigo un poco de pan también. Venga y compartamos un tiempo hermano Omar, mi hermana mariana gracias a dios compartimos un tiempo en el señor juntos amén damos gracias a dios póngase de pie nuestra hermana eh, rosa granja ángeles nos visita en esta tarde noche dios bendiga su vida viene con con tania con Julián, con su hermana es su mamá Ah, una vecina Dios le bendiga gracias a Dios por sus vidas y vengan los niños vamos a orar por ellos que Dios bendiga a los niños de esta casa que Dios levante sus vidas y oramos extienda su mano sobre ellos creemos que Dios bendice el corazón de los niños en el nombre de jesús padre te damos gracias espíritu santo gracias muchas gracias te damos por todos y cada uno de estos pequeños en el nombre de jesucristo te damos a ti honra y gloria señor que ellos crezcan en ti que ellos conozcan de ti señor en todo momento y que nunca se aparten de tu voluntad en el nombre de jesús les bendecimos, amén y amén. Gracias a Dios. Este tiempo es eh, de la palabra y todos los tiempos en el Señor son buenos, son importantes y este es el tiempo de escuchar palabra. Yo le pido que esté eh, atento a lo que Dios habla, a lo que Dios nos da y quiero eh, dejar este tiempo a mi hermano Roberto Garza, el exportador del mensaje y que usted y yo podamos estar atentos a lo que Dios nos habla. Amén. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, mi hermano. Dios bendice a cada uno de ustedes. Y antes de empezar este tema, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos la honra y la gloria a Dios. En esta noche, Padre, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Te damos gracias, Dios. Porque gracias a ti estamos de pie, gracias a ti estamos aquí en tu casa Padre Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes Dios Y que seas tú quien hable por medio de mí Dios Que no sea mi carne sino que sea tu Espíritu Santo quien me guíe para hablar tu palabra Dios Permítenos escuchar, permítenos Dios tomar en práctica lo que tú quieres que hagamos Padre el día de hoy En el nombre de Jesús, Amén bueno, pues mis hermanos, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Y Yo le puse como título a este tema, Ánimo, Tú Puedes. Y tú dices, bueno, sí, ¿y qué es realmente el ánimo? ¿no? ¿Qué es el ánimo? Y busqué un poco y decía, es una capacidad humana de experimentar emociones y afectos. Fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo Y yo en mi modo, como yo entiendo, ánimo Cuando tú dices, pues échale ánimos o échale ganas Para mí es como que tú estás motivando a alguien Que le dé para adelante, ¿no? O sea, ánimo, tú puedes, ¿no? Como que echarle porras, ¿no? Como que darle aliento, para mí yo entiendo que Eso es ánimo, ¿no? Pero... Aquí viene lo triste. ¿Por qué nos desanimamos? O sea, ¿por qué nos desanimamos? ¿Y qué es el desánimo? El desánimo es desaliento, falta de ilusión y falta de ánimo. Ese es el desánimo. Y yo estaba preguntándome, ¿no? Bueno, ¿y por qué si somos hijos de Dios nos desanimamos? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué nos desanimamos? y me quedaba analizando digo, bueno, no puede ser así. Un hijo de Dios ¿por qué se desanima? Y sería mentirte y yo creo que todos me van a dar la razón, todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos desanimado. Y aunque estemos aquí en la iglesia, nos hemos desanimado. Aunque ya tengamos el espíritu de Dios, nos hemos desanimado. Y tú dices, "¿Pues cómo es posible si tengo el espíritu de Dios, por qué me desanimo?" O sea, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hay desánimo en nosotros? Y estuve analizando y encontré varios puntos que para mí son importantes y yo creo que en alguno de ustedes o alguno de nosotros nos ha pasado alguna vez. Uno se desanima muchas veces por una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado y nos desanimamos? pero no nada más es la enfermedad, ¿sabes por qué muchos se desaniman? ya que vienen a la iglesia, porque nadie los fue a ver cuando estaban enfermos ¿y qué dices? pues es mi hermano y todos los domingos me saluda y todo y ahorita que estoy enfermo ni siquiera me vino a ver y ahí viene el desánimo, nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir mal ¿Por qué? Por un detalle, tal vez mínimo, a esa persona ya la lastimamos. Porque esa persona, yo me imagino que esperaba que alguien le llamara, oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? no? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? ¿Estás bien? Y esa persona, nadie la fue a ver. ¿Qué siente esa persona? Desánimo. Y es uno de los puntos que encontré y dije, sí, cierto. Por algo tan sencillo que muchas veces agarramos el teléfono, para ver videos, no agarramos el teléfono para decir, oye, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Estás bien? Y es triste, mi hermano, porque ya herimos a esa persona, ya quedó en desánimo por una situación que no hicimos muchos de nosotros. Y ahí viene, en esta parte, el desánimo. Otro punto que yo vi, uno se desanima por una muerte de un ser querido. Muchos nos desanimamos por eso y decimos, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué no te llevaste al marihuano que está ahí drogándose todos los días? Si él era bueno, él no se metía con nadie, él esto y lo... Y empieza el desánimo. Empezamos a renegar y a echarle la culpa a Dios o a quererle reclamar a Dios por esa persona o por ese dolor que estamos sintiendo por esa pérdida que tenemos de que una persona, un ser querido, se nos fue. Y ahí viene otro desánimo. Es ahí cuando nos empezamos a sentir tristes, donde empezamos a decir no, no. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? Yo no, no quiero pensar. Yo creo que nosotros... Estamos preparados psicológicamente tal vez Que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres Porque es una etapa, es una evolución Hacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Pero tú dices, no, pues yo voy a enterrar a mi papá tal vez no Pero nunca nos imaginamos enterrar a un hijo Es un dolor muy grande, muy triste No lo sé, si un padre, una madre nos duele Y eso que sabemos que son más grandes Y por por lógica creemos que se van a morir primero que nosotros no lo entendemos muchas veces ahora imagínate la muerte de un hijo la muerte de un hermano, la muerte de alguien menor es algo que no, no lo asimila el cuerpo tan fácilmente o nuestra mente o nuestro corazón no lo asimila tan fácil y ahí es donde uno empieza a renegar y a decir Dios ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿O por qué te llevaste a esta persona que era tan buena y no te llevaste a aquel que todo el tiempo está en la cárcel? ¿O aquel que todo el tiempo se está drogando? ¿O no sé? Empezamos otra vez con desánimo. Otro punto que vi, uno se desanima por una pérdida material. Estamos hablando de cosas materiales. ¿Qué pasa cuando te compras uno de los mejores teléfonos y te lo roban en el microbús? Te desanimas Y tú dices, ay Le empiezas hasta a maldecir al ratero Pues claro, te duele porque te costó O todavía ni siquiera lo acabas de pagar Y ya te lo robaron Y te desanimas Ya te embarcaste por ahí, te endeudaste Y ya hasta te lo robaron Y tú dices, no, no puede ser Y viene el desánimo Y tú dices, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y viene el desánimo también nos empezamos a desanimar. Otro de los puntos que vi, uno se desanima al sentirse inseguro. Muchas personas se desaniman porque son inseguros. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué es inseguridad para empezar? Es una reacción emo emocional acompañada de malestar y tensión que se presenta en diversas situaciones gradualmente asociada en situaciones de ámbito social o de forma de decisiones. Muchas veces somos inseguros y no tomamos buenas decisiones o tomamos decisiones muy rápidas y cometemos errores y viene la decepción. Nos decepcionamos, nos da el desánimo y nos sentimos tristes. Otro desánimo que encontré es cuando un amigo, un ser cercano, nos da la espalda. Viene un desánimo, nos sentimos tristes, nos sentimos traicionados. Cuando hablan de nosotros a nuestra espalda, entonces es que es mi amigo y me está metiendo el puñal por la espalda, nos desanimamos, o luego tú dices, y eso que ya vamos a la iglesia, y al el hermano ya ni me habla, nada más porque no lo saludeo, porque no le hice caso, viene el desánimo, y nos da risa, pero así pasa mi hermano, por una cosita de nada, hacemos un escándalo tan grande, ah no, pues ya no le voy a hablar yo tampoco, ya no me hablan yo tampoco le hablo, y llega el desánimo. Otro desánimo que encontré, nos desanimamos cuando nuestros sueños son fracasados. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. Yo me acuerdo cuando era niño, una de mis ilusiones más grandes era ser piloto-aviador. Pues sí fui piloto, pero no aviador. Y eso es triste, mi hermano, porque yo quedé frustrado y dije, no, pues no fui lo que yo quise ser. No fui esto y ¿cómo este que es político o es esto? Y ya empieza uno a rezongar. ¿Por qué? Porque nuestros sueños quedaron frustrados, viene el desánimo también. O porque no te quedaste en la escuela que tú querías o porque no, no sé, viene el desánimo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos desanimados? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos desanimados? Somos presa fácil para el enemigo, mi hermano. ¿Qué pasa cuando hay una manada de, de animales y está un león o un, un felino queriéndolos cazar? Él ve al más débil o al más pequeño. Y nosotros, por nuestro desánimo, muchas veces nos separamos de hacer la voluntad de Dios. Porque estamos cabizbajos, porque estamos desanimados, porque ya no queremos nada. Somos presa fácil del enemigo. Estamos de por sí, al estar aquí nosotros. Satanás no está a gusto, tenemos luchas. Ahora imagínate, si tú tienes desánimo, él está nada más esperando el momento para darte el zarpazo Y quiero que me acompañes ahorita abriendo tu Biblia En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Y dice así la palabra de Dios Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando A quien devorar Hermano Sé sobrio No te dejes caer por el desánimo Mi hermano Porque te vuelves vulnerable Te vuelves una presa fácil Cuando nos desanimamos Perdemos nuestra comunión con Dios Nos desenfocamos nos desconectamos porque no tenemos el ánimo. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando estamos en desánimo? Nos volvemos odiosos, nos volvemos críticos, empezamos a criticar. Ah, no, ya viste, y eso, que el hermano está en la alabanza, y míralo, y ya viste, y ya viste, ya está diciendo groserías, y empezamos a criticar. Yo no sé a qué va a la iglesia, si es bien hipócrita. Aquí en la calle se porta como otro y allá todos los domingos está chille y chille. Nos volvemos críticos. Todo lo vemos mal y sin sentido. No, ya ni tengo ganas de ir a la iglesia. No, ya ves ya ni la hermana me saluda y eso que está en la alabanza. No, ya viste el pastor, ya ni nos llevó allá a esta reunión o ya esto ni el otro. Ya ni nos toman en cuenta nos empezamos a desanimar no nos importa nuestro prójimo queremos todo para nosotros cuando estamos en desánimo nos alejamos poco a poco de la presencia de Dios ya no queremos leer ya no queremos orar ¿por qué? por el desánimo ¿Y sabes a qué llegamos? A empezar a vivir de nuevo en la manera que vivíamos. ¿Por qué? Por el desánimo. Y tú dices, ¿por eso? Sí, mi hermano. Porque cada vez te desanimas más, cada vez criticas más, cada vez ves las cosas sin sentido, hasta que te separas de la presencia de Dios, dices ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar. ¿Y qué pasa? Empezamos de nuevo, no, pues pásame un cigarrito, pásame una cerveza, no pasa nada. Y empezamos de nuevo a lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Por el desánimo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos desanimados? En vez de consultar a Dios, consultamos a otro hermano y ese hermano está igual que tú o peor que tú. También vive en el desánimo. Y no te da consejos conforme la palabra de Dios, te da consejos conforme su carne. Y te voy a decir algo, mi hermano, y esto es algo bien triste. Muchas veces nos desanimamos porque esperamos que los hermanos nos den a nosotros. Porque estamos viendo nada más que hace el hermano. Y ahí estamos mal mi hermano, no venimos realmente a buscar la presencia de Dios Ya venimos a criticar, ya venimos a murmurar Y eso es lo que pasa mi hermano, ahí cometemos ese grave error Tú debes de venir a la casa de Dios a buscar la presencia de Dios A escuchar la palabra de Dios no escuchar el mejor chisme o el, el actualizarte en los chismes. ¿A qué venimos? A buscar de la presencia de Dios. Muchas veces, aquí no pasa esto, agarran las iglesias como clubes sociales. Y deja de la iglesia, no, pues te espero en la casa y allá nos echamos otro café para que siga el chisme. Y así no es, mi hermano. Agarramos una iglesia como club social Y no es eso lo que quiere Dios de nosotros Dios quiere que vengamos a buscar su presencia A que aprendamos su palabra Por eso muchas veces nos desanimamos cada uno de nosotros Porque estamos viendo qué hace el hermano Porque no ponemos atención a la palabra de Dios Ahora ¿Cómo enfrentamos el desánimo? ¿Sabes cómo? Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede ayudar. Ni siquiera el pastor, el pastor sí, el hermano sí, orando por cada uno de nosotros. Pero si tú estás desanimado, tú debes de arreglarlo personalmente con Dios. Es algo personal Como la salvación es personal Así es esto Tenemos que arreglarlo personalmente con Dios Y decirle, ¿sabes qué Dios? Perdóname, estoy desanimado por esto, por esto, por esto Pero yo tuve la culpa Porque yo me fijé en el hermano Yo fui a ver, yo fui a criticar No a buscar tu presencia Eso es lo que debemos hacer, mi hermano Y quiero que me acompañes en Isaías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 con la diestra de mi justicia no temas, Dios está con nosotros si tú tuviste desánimo, arreglalo con Dios y Él te está diciendo, levántate no temas porque no estás solo ¿qué dice? porque yo estoy contigo no desmayes, no tires la toalla no agarres tus muñecas y digas ya no voy a ir a la iglesia ya no voy a hacer esto no mi hermano quiero que me acompañes igual en Isaías capítulo 40 del versículo 30 al 31 Isaías capítulo 40 versículo 30 y 31 y dice así la palabra de Dios los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos venir a la iglesia? Por el desánimo. Porque te dicen, no, otra vez lo mismo, otra vez. Ya es un show dominguero. Ya nada más se suben, hacen su escándalo, lloran y todo, y es lo mismo. Ya nada nos parece. Venimos con una mala posición. Ya no venimos queriendo escuchar palabra de Dios. Nada más venimos a criticar. Muchas veces así nos pasa, mi hermano. Ay, hay que pararnos temprano. Ay, hay que ir a la oración. ¿Qué trabajo me cuesta? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque no lo haces para Dios. Yo me pongo a pensar y digo, bueno. ¿Qué pasaría si Dios dijera, el que llegue tarde a la oración, colaboradores, le voy a dejar caer un rayo? Te apuesto que todos aquí se quedan a dormir. Pero Dios no es así. ¿Por eso? Ah, pues no pasa nada, podemos llegar más tarde. ¿Por qué no llegas tarde a tu trabajo? Porque te descuentan. ¿Qué es más importante tu trabajo, Dios. ¿Por qué le damos lo que nos sobra a Dios? ¿Por qué no dices, ay me levanto con ganas y voy a estar temprano ahí? ¿Para qué? Para estar más en tu comunión Dios, en tu presencia No, no vamos a llegar después de que pase la alabanza y ya llegamos Porque pues nada más gritan, no nada más, ay, siempre tocan las mismas Venimos con desánimo, ya nada nos parece Aquí Dios nos está diciendo que nosotros podemos Por eso le puse como título, ánimo, tú puedes Dios está con nosotros, no te dejes caer mi hermano Muchas veces el desánimo a todos nos ha pasado, nos tira Nos tira mi hermano y no nos dan ganas de nada, de nada Es más de ni siquiera agarrar la Biblia, ni de orar pero aquí dice Dios, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no flaquees, yo estoy contigo, échale ganas. Muchas veces, igual y ni siquiera es desánimo, muchas veces hay distracciones en cada uno de nosotros. Nos distraemos en otras cosas, tal vez no estás desanimado Pero cualquier otra cosa te distrae para que no estés en la presencia de Dios Y ahorita hay muchas cosas que nos distraen, por ejemplo las redes sociales ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular? ¿Cuánto tiempo? Yo he visto personas que si no traen su teléfono, ¡uh! Sienten que se mueren Ya dependen de un teléfono, ya no dependen de Dios Se la pasan viendo que videos, que tiktok, que no sé qué tanta cosa, que el face, que no sé qué tanto ven Te está distrayendo eso, mi hermano De la presencia de Dios Nos estamos alejando consciente o inconscientemente de la presencia de Dios. Y no es que estés desanimado, sino que ya hay una distracción ahí, que tal vez no nos damos cuenta, o si sí nos damos cuenta, pero nos da flojera, que es, ay, pues aquí ve un video, ve la Biblia aquí también, mi hermano. ¿No quieres leer? Ya la Biblia está en audio, ¿la puedes escuchar? Ya estás tan animada, mi hermano. Así se las pongo a mis hijos. Y se pican, y pon nosotros, y pon nosotros. Y están entendiendo la Biblia. Yo no digo que el teléfono sea malo, no, para nada. Es la manera de cómo lo utilizamos. Hay prédicas, mi hermano. Hay muchas cosas también, muy buenas. ¿No quieres leer la Biblia? Pues pon el audio y escúchala mientras estás haciendo otra actividad es que nada más leo un capítulo y me duermo pues escúchala o sea hay tantos pretextos pero también hay tantas soluciones ya no es como antes antes ni siquiera celulares había y el que tenía un celular era porque tenía mucho dinero ahorita ya no, antes era un lujo ahorita ya es parte de nuestra vida es una herramienta pero depende cómo lo utilices tú para bien o para mal quiero que me acompañes en Josué capítulo 1 versículo 9 Josué capítulo 1 versículo 9 ¿Quién te está hablando aquí mi hermano? Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que vayas a donde tú des un paso, mi hermano, Dios está contigo. No está solo. Ese desánimo, ponlo en las manos de Dios y dale para adelante, mi hermano. El desánimo no trae cosas buenas. Nos trae muchas cosas malas. Quiero que me acompañes también abriendo tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides Jehová siempre va delante de nosotros Si tú tuviste una pérdida de un familiar, si tú te sentiste traicionado si tal vez las cosas no salieron como tú quisiste y entraste en desánimo, dale vuelta a esa hoja, mi hermano. ¿Es difícil? Sí, mi hermano, es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, tenemos corazón y nos duelen muchas cosas. Pero no te quedes con ellas, sácalas, entrégaselas a Dios y échale para adelante, mi hermano. Por eso le puse como título, ánimo, tú puedes, tú puedes, mi hermano esto lo he puesto muchas veces como ejemplo un niño cuando se cae se levanta y sigue caminando si tú ya te desanimaste ¿qué hace el niño? muchas veces ni se sacude se para y otra vez ahí va haz lo mismo tú si te quieres sacudir, sacúdete y otra vez párate y sigue caminando no te quedes ahí tirado no te quedes ahora si tú sientes que estás solo ahí tirado no estás solo Está Dios con nosotros, que muchas veces no lo vemos, muchas veces no lo vemos, pero Dios está con cada uno de nosotros. No te quedes tirado ahí, levántate y sigue caminando, mi hermano. Yo esto se lo digo muchas veces cuando estoy platicando con alguien que es adicto a las drogas y deja de drogarse. Dice es que ya caí, mi hermano. Pues si ya caíste, levántate y sigue caminando No te quedes revolcándote ahí en el lodo Ya caíste si sigues fumando y sigues y sigues No, levántate y vámonos otra vez para adelante Es que ya caí y es que no sí ya te caíste, pero pues ahora levántate Levántate, tú puedes, tú puedes, te lo dice Dios Jehová va delante de nosotros No nos va a dejar, no nos ha dejado Tan hecho es que estamos aquí vivos ¿Cuánta gente no murió en la pandemia? ¿Cuánta gente no murió en la pandemia? ¿Cuánta gente no muere a diario? Ya sea por una enfermedad, ya sea porque lo mataron, no sé. Y Dios está con nosotros. En su infinita misericordia estamos de pie. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, ay, ¿pero yo qué puedo hacer? No sé. Para Dios... Somos importantes, tal vez para la gente no Tal vez para la gente no tengamos un valor Pero para Dios somos invaluables Hay mucha gente que no traes la ropa de marca y no vales nada Con Dios no es así mi hermano Con Dios no le importa tu ropa, no le importan tus joyas, no le importa tu peinado No le importa nada de eso a Dios le importa tu corazón. Entonces, si tú crees que no tienes valor para nadie, para Dios eres invaluable. Ánimo, mi hermano, ánimo. Estaba yo pensando y yo decía, bueno, en la Biblia, ¿cuántos personajes no se decepcionaron? Y me quedé pensando en uno y se me vino a la mente así, Job. ¿Quién conoce Job? ¿Quién ha leído el libro de Job? Job, no creas que, que no sufrió cuando tuvo esa tragedia, porque fue una tragedia Imagínate todo lo que perdió Job, Job era rico Tenía ganado, tenía camellos, tenía muchas cosas, él era rico no estaba en una clase media alta, no, él era rico Tenía todo ¿Y si saben la historia? ¿Qué pasó en esa historia? Satanás le pidió permiso a Dios para tentar a Job ¿Tú crees que Dios no sabía lo que iba a pasar con Job? Claro que sabía pero él sabía la reacción que iba a tener Job también. Así como Satanás pidió permiso para tentar a Job, Satanás ha pedido permiso para tentarnos a cada uno de nosotros, aunque tú no lo creas, porque Satanás no, te, no se mete contigo si no le pide permiso a papá. ¿Sabes por qué? Porque papá nos va a defender. Él no puede hacer nada, es más, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios Y eso que te quede bien claro mi hermano Entonces Satanás Le ha pedido permiso a Dios Para tentarnos a nosotros también Y ahí viene la prueba para nosotros Ahí viene la victoria o el desánimo ¿Y qué pasó con Job? ¿Tú crees que Job no se desanimó? Claro Y yo me pongo a pensar No manches, todo lo que tenía Job ¿Y cómo lo fue perdiendo? Se metió con lo material, con su riqueza, y se metió con su familia. Le mató a sus hijos. Todo lo que perdió, jo, su salud, todo. Cuando Satanás pide permiso, no creas que te hace tantito, te sacude, y muchas veces hemos estado en esas que te cae una tras otra y tras otra y tú dices ya adiós, ya adiós, ya no puedo más Pero ¿sabes qué? Job, ¿qué fue lo único que no perdió? La fe La fe y la esperanza en Dios fue lo único que no perdió Job ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nada más nos tocan tantito, Ay, no, ya no voy a ir a la iglesia Perdemos hasta la comunión con Dios Por una cosa de niños, de niños y ni siquiera de niños Porque un niño es más maduro Un niño tú le haces hace berrinche y al rato está jugando otra vez contigo Y nosotros ni siquiera niñerías son Te hacen tantito, ah no, ya no te hablo y te puedes morir y no te hablé Porque tenemos orgullo O sea que ni siquiera son niñerías Qué triste mi hermano Qué triste Otro personaje que también tuvo mucho desánimo, Pablo. Imagínate a Pablo cuando predicaba la palabra de Dios. ¿Quién fue Pablo? Él perseguía a los cristianos, él los mataba y después de matarlos, imagínate, él predicaba la palabra de Dios. Ahora imagínate cuántos desánimos tuvo Pablo ¿y crees que Pablo tiró la toalla? no no y son ejemplos mi hermano nosotros con tantito ya no queremos nada con tantito son ejemplos mi hermano Pablo sabía que las adversidades eran usadas para la formación de su carácter y nosotros nos pasa eso ah, no no ¿cómo voy a entrar en disciplina ah, no no ya no voy me salgo de, de servir o esto pablo decía nos gloriamos en las tribulaciones y nosotros que decimos no ya no lo quiero o sea fíjate la mentalidad de pablo él se gloriaba cuando tenía problemas y nosotros tenemos problemas y ya no queremos. ¿Sabes por qué se gloriaba? Porque no perdía de estar en la presencia de Dios. Porque Él decía, no estoy solo, Dios está conmigo. ¿Qué nos falta a nosotros para tener esa mentalidad de Pablo? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no actuamos igual que Pablo? ¿por qué nos dejamos caer a la primera? ¿por qué nos hacemos de cartón, de papel que nada más un aire y nos caemos? ¿por qué perdemos tan fácil la comunión con Dios? en vez de decir ya me hizo el hermano no pasa nada yo sé que es muy doloroso cuando tenemos un desánimo sí pero tenemos que tener el ánimo mi hermano tenemos que echarle ganas no estamos solos Ahora yo no digo que en la iglesia no puedes encontrar amigos Claro, y no amigos, hermanos Es muy diferente un amigo a un hermano en Cristo ¿Sabes por qué te decepcionas? Porque el amigo te va a fallar Tarde que temprano Somos humanos, tenemos errores pero Dios no te va a fallar, Dios no te va a fallar, si tú vienes con la mentalidad de ver qué hace el hermano, pronto vas a caer, pero si tú vienes con la mentalidad de escuchar la palabra de Dios y de tener comunión con Dios, créeme lo que no vas a caer, con esa mentalidad tenemos que venir a la casa de Dios, con esa mentalidad debemos de salir todos los días, Dios tú vas conmigo, que, que no te desanimen las cosas que tal vez, vez no tengan importancia si sí, hay desánimo como te dije de una enfermedad, de una muerte, muerte de un ser querido pero aquí nos desanimamos hasta porque no nos saluda el hermano no nos desanimamos porque, porque no nos invitaron a una, una reunión, reunión? Ah, y porque, porque ellos que van llegando ya se los llevaron a tal lado, lado yo que llevo tantos años no ni siquiera sabía que se fueron, fueron. Y empezamos con el desánimo Ah no, ya Ya no voy a ir Ellos tienen su grupito, ya tienen, tienen su selección Y nos, y nos hacemos hombres. a un lado No mi hermano Nosotros No somos los protagonistas De este lugar El protagonista es Dios ¿Por qué te quieres sentir Más importante de Dios y que todos te hagan caravana? Y que tú... No mi hermano Te equivocaste de lugar Aquí el principal es Dios, no nosotros, no nuestro orgullo, no nuestro ego, no a ver quién tiene más, no mi hermano. Aquí el principal y el motivo por el que venimos es para darle la honra y la gloria a Dios. No esperes que te aplaude, no esperes que todo el mundo te salude, no esperes ser el que más brilla, como dicen ahora, el más popular, no mi hermano. Aquí el que más brilla es Dios ven con esa mentalidad mi hermano, nadie es más que nadie, todos somos hijos de Dios, iguales, te guste o no te guste mi hermano, de nada sirve tu título, de nada sirve tus mejores ropas, de nada sirve nada de eso, delante de la presencia de Dios, aquí sirve tu corazón. Podrás ser el millonario y podrás ser el que vive en la calle Pero tu corazón es el que vale No lo que tienes, hay un dicho cuánto tienes, cuánto vales No Quiero que me acompañes en Filipenses, capítulo 3 Filipenses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 guardaos de los, de los malos obreros, guardaos de los, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irrepresible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la, a, la a la resurrección de entre los muertos no que la haya alcanzado ni que sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome en lo que está delante Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento Dios en Cristo Jesús Fíjate lo que está diciendo Pablo Todo lo que él tenía, lo da por basura ¿Por qué? Por Cristo Jesús Todo todo, material, chismes, todo, todo lo da por basura Así es tú Todos esos padecimientos, todas esas cosas que te han lastimado Hazlas un lado y sigue a la meta Sigue, ánimo mi hermano, tú puedes Tú puedes Y lo mejor de todo esto es que no estamos solos Quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en Isaías capítulo 43 Para finalizar, Isaías capítulo 43 versículo 2 Y esto quiero que tú te lo grabes en tu mente y en tu corazón Dice así la palabra de Dios cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te enajenarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Te lo voy a leer en otra versión Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos y no te ahogarás Caminarás en el fuego y no te quemarás esto te lo está diciendo Dios, mi hermano. Ánimo, ánimo, tú puedes. Aunque tengas graves problemas, yo, tu Dios, siempre voy a estar contigo. Lo que para ti es grande, para Dios no es nada. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No quería decir esto, mi hermano, y ahorita me vino a la mente, yo tuve un problema legal, bueno, muchos, pero uno de los últimos, tenía algo que para, el, para mí, para mi esposa y para todos, era algo imposible, imposible. Porque muchos de ustedes saben que yo he pasado por unas situaciones de cárcel. Y por la última vez que me agarraron, yo estaba salí bajo una libertad preparatoria. Y me agarraron de nuevo. Y era algo imposible para mí, porque traía muchos delitos y muchos delitos graves. De hecho, el abogado, cuando vio a mi esposa, le dijo, ¿sabe qué? Pues ya olvídese de su esposo. Decía la verdad, es muy difícil que salga. Ya no hay nada que él pueda salir. De mínimo se va a aventar unos 40 años en esta última. Y aparte lo que debe, o sea, que ya no va a salir. Para mí, yo ya me, me sentía muy desanimado. Pero en ese tiempo, en ese momento Cuando yo entré a ese penal Fue el último penal, gracias a Dios Un penal federal que fue el número 13 En Meahuatlán de Oaxaca Entré a la celda Y me hinqué a Dios Y estuve seis días en ayuno Seis días Lo único que, que tomaba era agua mi alimento no lo probaba Y me la pasaba hincado Y le decía Dios Yo sé que cometí un error Y yo sé Que este error me va a costar mucho El abogado sin que todavía llegara a Mi audiencia me está aventando así Más de 45 años Porque Iban tres, tres personas lesionadas Por arma de fuego Aparte las armas y le decía: Dios, lo que para aquí es imposible, para ti va a ser posible. Y yo recuerdo que esos seis días a mí no me importaba el alimento, yo ya no había visto a mi esposa porque ella estaba, pues ni siquiera podía entrar. Eso fue Dios y yo nada más. En esos penales, es un penal federal, ni siquiera sabes si es de día o de noche. Estás todo el tiempo encerrado, nada más te sacan para bañarte y vuelves a entrar. Y cuando eres una persona de alta peligrosidad, ni siquiera te sacan al patio. Un patio que tiene una reja, que le llaman patio, que caminas ahí como loco dando vueltas, 40 minutos. Y solo, a mí ni siquiera me sacaban a eso. ¿Por qué? Porque ya tenía muchos delitos. Yo tenía un historial mal. Ni siquiera me sacaban a atenderme cuando tenía algún malestar de una muela, de algo. No, porque tenían miedo que me escapara o que me rescataran. Y es triste, mi hermano. Y yo le decía a Dios, Dios de verdad, perdóname. He estado muchas veces en la cárcel, sí, y he desobedecido. Y yo sé que tal vez ya no vuelva a salir Pero tú me diste una esposa Tú me diste dos hijos Ya tenía a Iván y a Paco ¿Qué van a hacer mis hijos? Y yo le lloraba a Dios Y le, le clamaba a Dios Y yo me llegué a desanimar tanto que dije Ya no, ya no voy a salir Ya tengo cuarenta y tantos años Y me van a aventar cuarenta y cinco mínimo Pues ya, ya voy a salir viejito Si es que salgo y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Estuve seis días. Seis días. Fue mi audiencia porque ya entré a los juicios orales. Y ese mismo día de mi audiencia, mi audiencia empezó a las 8 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Toda la noche estuvimos en la audiencia. ¿Y sabes qué pasó? el milagro más grande salí absuelto y yo dije pues de todos modos no voy a salir porque todavía debo de lo que de mi libertad preparatoria que tenía me la van a quitar y me voy a aventar como tres años todavía más salí absuelto esa misma noche bueno ese mismo mañana el juez determinó que me dieran mi libertad absoluta y sabes qué hice en ese momento cuando el juez estaba dando su veredicto Dije gloria a Dios y no lo dije quedito, lo dije fuerte, gloria a Dios Y le agradecí como no tienes idea Ese desánimo que tenía Dios me dio ánimo Y eso quiero que sea lo mismo contigo si tú estás desanimado Ponlo en las manos de Dios No tires la toalla mi hermano Yo les digo a mis hijos Yo te exijo porque sé que puedes Porque sé que no tienes una discapacidad Porque sé que puedes eso y más Así te lo dice Dios Si te exige es porque puedes Y Él nos va a dar la victoria Ánimo mi hermano, tú puedes Tú puedes Gracias a Dios No he vuelto a pisar una cárcel Llevo tres años y medio Fuera de cárceles Fuera de drogas Fuera de alcohol Gracias a Dios ¿Por qué? Porque ahora pase lo que pase No me suelto de la mano de Dios no me desanimo tan fácil mi corazón se duele, sí pero se lo entrego a Dios eso es lo que debes de hacer mi hermano, entrégaselo a Dios ponte de pie mi hermano bendito Dios y Padre nuestro, a ti sea la honra y la gloria Dios, gracias Dios porque tú nos das todo Padre porque tú nos das el aire que respiramos Tú permites que estemos aquí Que podamos escuchar tu palabra Dios Tú nos das ese ánimo Tú nos das esa fuerza Padre Para seguir adelante Dios Gracias Dios Porque a pesar de que nuestro corazón Muchas veces es débil Tú nos das la fortaleza Padre Tú nos das esa fuerza para seguir adelante Padre te pido en el nombre de Jesús si hemos tenido desánimo Dios te lo entregamos en este momento padre y te pedimos padre que nos renueves padre que tú, señor levantes nuestras alas padre y que podamos volar como las águilas padre que si tenemos cansancio tú nos des esas fuerzas que necesitamos padre que tú estés con nosotros día con día padre como lo has estado Dios y que podamos hacer a un lado Todo lo que no proviene de ti Señor Yo te doy gracias Por la vida de mis hermanos Que están aquí Señor Por aquellos que no pudieron venir Por aquellos que nos están viendo en un dispositivo Padre Gracias por sus vidas Padre Yo te pido que tú los bendigas Y que nunca falte el pan en su mesa Dios Que tú suplas Todas nuestras necesidades Dios Que si hay algún enfermo Entre nosotros Algún ser querido que tú le des Sanidad que tú le des salud padre Gracias padre por lo que eres te agradecemos Dios Tú eres un Dios grande, poderoso El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Eres el mismo Dios, tú no cambias Dios Gracias padre a ti sea la honra y la gloria Dios Por los siglos de los siglos En el nombre de Jesús, amén Que Dios les bendiga hermanos Amén, gracias a Dios Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Roberto Y por la palabra que Dios nos entrega a través de él Vamos a abrir nuestra Biblia hermanos Ya para despedirnos en 2 de Samuel 12 Vamos a leer del versículo 13 al 23 Esta breve historia, 2 Samuel 12, 13 Dice amén cuando llega ahí Amén Dice la bendita palabra de Dios entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David También Jehová redimido tu pecado No morirás Mas por cuanto con este asunto hiciste Blasfemar a los enemigos de Jehová El hijo que te ha nacido ciertamente morirá Y Natán volvió a su casa Y Jehová hirió al niño Que la mujer de Urías había dado a David Y enfermó gravemente Entonces David rogó a Dios por el niño Y ayunó a David Y entró y pasó la noche acostado en tierra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 Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño mas ahora que ha muerto para qué he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él mas él no volverá a mí amén sabes en esta historia todos conocemos que el rey David pecó verdad el rey David tuvo un pecado que fue que se metió con la mujer de Urias tuvo un niño y qué pasó con ese niño según las escrituras murió una consecuencia del pecado sabes el 99% si no es que el 100% del desánimo que experimentamos en nuestras vidas Es producto del pecado hermano Y tú dirás, pero por qué si no he a lo mejor matado, no he robado, no he hecho esto A veces con el simple hecho de no consultar a Dios en nuestras decisiones Estamos pecando Y acuérdate, no hay pecados mayores, pecados menores ¿Sí? Es pecado y punto Claro, las consecuencias iban si a ser mayores o menores dependiendo de lo que hayamos realizado pero me llama mucho aquí la atención algo que David hizo y que mi hermano Roberto también hizo en este breve testimonio que, que nos estaba diciendo lo vemos en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová estaba reconociendo el pecado que había hecho reconoció que había pecado contra Jehová y dijo Natán también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, un perdón, ¿sabes? Pero a pesar de que hubo un perdón, David no se libró de la consecuencia, dijo que estuvo orando y ayunando, ¿verdad? ¿Sí? Dijo, a ver si Jehová hace vivir al niño, y tú podrás decir, entonces Jehová es malo, en ninguna manera hermano, Jehová no hay maldad, ¿Sí? pero a veces necesitamos atravesar por situaciones, como estas como las que pasó David Como las que pasó nuestro hermano Roberto Para reconocer nuestros pecados Para entregárselos a Dios Y aún aunque estés desanimado Sabes la respuesta siempre está en Dios Siempre está en Dios ¿Sí? Así que nosotros la hagamos así Nos pasamos orando mucho tiempo Ayunando mucho tiempo Hay veces que Dios te va a decir no Hay veces que Dios te va a decir no y debes descansar en ese no, porque es la voluntad de Dios. Ahí debes encontrar tu ánimo hermano, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahí está el principio de tu ánimo. Ahí están tus fuerzas en la voluntad de Dios. Tu carne va a querer satisfacerse. Y a veces cuando la voluntad de Dios no satisface tu carne, entramos en conflictos. Nos desanimamos, ¿verdad? Andamos con la cabeza baja, andamos tirando la toalla. Pero cuando descansamos en la voluntad de Dios, cuando entregamos nuestro pecado y pedimos perdón, ahí se produce el ánimo. Dice en, otros, en los salmos, ¿verdad? Le dice David a Jehová, regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame el gozo de mi salvación. ¿Sabes? Y Jehová regresa el gozo de la salvación de David. ¿Por qué? Porque ¿Cómo era David? conforme al corazón de Jehová Pecador Claro que era pecador ¿sí? Pero reconoció su pecado Pidió perdón ¿sí? Oró a Dios que le regresara ese gozo Y tú ya te conoces la historia de David No tengo por qué contártela. ¿sí? Yo te animo hermano Si el día de hoy tú te sientes desanimado Oremos a Dios para encontrar esa, esa raíz del desánimo Esa raíz a lo mejor de de malas decisiones yo he le orado últimamente al Señor pues yo estoy siendo responsable de mis malas decisiones porque soy humano, me equivoco porque soy un pecador y necesito que me ayudes Dios. entonces busquemos la presencia del Señor que nos revele esas malas decisiones que hemos tomado, esos pecados que hemos hecho entreguémoslos a Dios, pidámosle perdón y esperemos la restauración hermanos la restauración del gozo Encuentra tu gozo en la voluntad del Señor Amén, vamos a orar para ser despedidos Vento y amado Dios, gracias te doy por cada uno de mis hermanos Que el día de hoy está congregado aquí Gracias te doy por la vida de mi hermano Roberto Que ha sido el portavoz de tu palabra Señor Síguelo usándolo Señor, síguelo llevando conforme a tu voluntad Oramos por él, por su esposa, por sus tres hijos Señor también te damos gracias por la vida de nuestro pastor, de su esposa, nuestra hermana Clarita. Dios, de cada uno de los hermanos que el día de hoy está aquí, bendito Padre. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, siempre la fuente de nuestro gozo, Dios. Que aunque estemos desanimados, Señor, siendo productos, Padre, de nuestros pecados, consecuencias de nuestros pecados, Dios, podamos reconocerlos. y si nos acerquemos a ti, te pidamos perdón, Señor. Y tú que eres rico en misericordia, Señor, aún nos puedes perdonar, Padre. En ti reposamos Señor, en tu buena y agradable voluntad Señor, porque esa es la perfecta Dios, no hay otra, no es la de nosotros, sino la tuya Señor, Permítenos reposar en esa voluntad Señor, que en esa voluntad que es la tuya encontremos ánimo para seguir avanzando Señor, hasta llegar a ese premio supremo que es la plenitud en Cristo Jesús Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido que nos lleves con bien hasta nuestros destinos, Dios. Que siempre esté tu presencia con nosotros y nosotros en tu presencia, Dios. Ayúdanos en todo, Padre, porque sin ti no somos nada, bendito Dios. Pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Somos despedidos, Dios les bendiga.